Yeah. Yeah. Empiezo abajo, talento y trabajo, vuelvo los millones, me importa un carajo, la envidia llega, no les saco un tajo. Este es mi mundo, en esto yo me bajo, tirando fuerte, balas calientes, altero tu sentido, vuestro es para la mente, sigo subiendo y rimando fuerte. De llegar con mi flow potente, Del barrio para el barrio, el barrio, el barrio esto es para los cuarios. amigos y mi, poco no hace falta varios. No doy confianza, cuidado si te lanza. En Dios confío porque él me apiaza. Algo el vuelo, fluyo aquí sin frenos. Mi mundo es real, no me junto con Yuecos. voy a matar y los dejo perplejos. Con todos los juguetes, yo no tengo complejos. Vamos siempre armados, con fe a la meta. Aguanta, no te metas. Tenemos el para quien no respeta. Aventura de sociedad y que lo sientas. Que arrugas de calle, money y paquetas. Tu flow suena si falso, cuida lo que sueltas. de esto, escribiendo letras. Tú no eres rapero, eres bien caleta. Te repito, chamaquito, en esto no te metas. Esto es lo mío, pa' ti la banqueta. Con fe y esfuerzo coroné en esta. Humildad, respeto, la calle en mi ciencia. Estamos subiendo con la liga en la música. Mucho flow y mucho brillo. Esto suena, suena bien. Ya coroné, ya coroné. Tenemos la metra que no tiene usted. Sonamos bien duro en la calle My Friend, ya coroné, ya coroné, tenemos la meta que no tiene usted, ya coroné, ya coroné, sonamos bien duro en la calle My Friend. Sonamos bien duro, sonamos bien tieso, esta es mi vida, ya no hay regreso, si no te gusta apenas comienzo, voy a ser ya estoy en proceso, I'm tan so, so good. good, sigo en la trampa, Hay pelingú good. Me importa muy poco lo que tú pienses de mí, mi actitud, camino firme, camino atento, ya coroné, hoy y de momento nunca traté de caerles bien, del 1 al 10 yo, yo me, me prendo, prendo, sí, ¿sí? Me prendo. Que critiquen, poco me importa. De que dice menos, no me soportan Para el que copia y no anda torta Con lo mío, de lo mío, de nada me pillo, Camino y continuo, les bendecido Ya coroné, esto es lo mío Ya coroné, falso, no me pillo Ya coroné, andan dormidos Ya coroné, esto es lo mío Ya coroné, falso, no me fío Ya coroné, andan dormidos Ya coroné, no hay vuelta atrás La apuesta la hicimos para ganar Mato. Like trampa, trampa, put your hands up. suena, suena y sin parar, ok repito aquí no hay pito, solo los dueños del sur de dedicado pa' la familia, dedicado pa' los de arriba, dedicado a los que no confiaron, todos esos vayanse al sacar cumpliendo sueños, rompiendo esquemas, llegando arriba y sin escaleras, si es como suena, si es como suena, llega y sin escalera voy pa la cima voy pa la cima encaminados todos para arriba es la hora de la suerte y ganamos entre suerte o muerte eso suena suena bien ya corone ya, ya corone tenemos la meta que no tiene usted, ya corone ya, ya corone sonamos bien duro en la calle más fuerte ya corone ya corone tenemos la meta que no tiene usted ya corone ya corone sonamos bien duro en la calle más fuerte Ya coroné, ya coroné, ya coroné, <tose> ya coroné, ya coroné, ya coroné. <tose> <tose>